Vox comenzaba su intervención diciendo que, que estaba muy consternado porque no se haya aprobado su declaración institucional contra la violencia. Y no se aprueba, señor Calvo, porque no le vamos a otorgar a usted la autoridad de determinar cuál es la violencia mala que hay que condenar. Porque violencia también es que te apalee la policía y que luego te impute el juez por atentado a la autoridad o que te arranque un ojo o la policía con una pelota de goma o también es violencia que te desahucien o que te despidan o las declaraciones que ustedes hacen sobre los menores no acompañados que luego provocan los incendios que provocan en los campamentos de inmigrantes y refugiados todo eso también es violencia y ustedes les, cuando quieren condenar la violencia no quieren acabar con la violencia quieren seguir teniendo el monopolio de la violencia y la autoridad para determinar cuál es la violencia mala que los demás tenemos que condenar y esa autoridad no se la vamos a otorgar